Bueno, bueno, bueno, mañana por la tarde entre las 6 y 10 de la noche, dependiendo de cuando llegue a casa, subiré un vídeo en relación a David Morganson, Caminero Geek y a Chocom. A pesar de nuestro presupuesto en iluminación, así será. Os espero.